Sitio más tranquilo, estoy yo solo, no hay nadie. Dos, tres. <ríe> <ríe> Esto se llama un bañito. ¡Qué bueno! Lloviendo en el lago. Todo un clásico de Nueva Zelanda. dándome mi bañito y tal. Y de repente se pone a caer una. Por nada. Ok, mala lluvia. Ese tío del cual de ahí se acaba de parar y me dice, ¿dónde vas? Y yo pues nada, que he visto los, los lagos estos y, y quería ver. Lo que, ay. Y quería ver lo que eran y tal. Y me dice, ¿y qué estás buscando surf? Y yo, bueno, y yo bueno, eh, aquí en los lagos no, pero sí, pues quiero ir a hipar y tal. Y Me dice, ah, porque es que. Bueno, yo vivo aquí al lado y surfeo siempre por aquí. Ay, ¿en serio? Ahora te recojo, que tengo un pick-up enorme y te llevo a surfear, si hay olas y si no te llevo a enseñar bosques bonitos y tal. Yo, joder, Ian que me está recogiendo con su pick -up. Es Ian, en los años 80, surfeando en la, al lado de su granja, con un caballo. Ahí, y con una tabla de surf. Lista en Londra. Y no puedo pronunciar Chino. Chino. C-H-I-N-O. Chino. Chino. Chino. Chino. Yeah, oh. From Spain. Yeah. Chino. Yeah. Chino. That's the me. yeah. oh, no, Mediterranean. Mediterranean? Yeah, Mediterranean. What's that? Yeah. Oh, oh it's really <laughs> And what's this? Chino. Chino. I've Chino. never tried this. Don't eat the skin. No, let them eat it. Um, from New Zealand. They'd come yep. down the hill and I probably take them here. Really sweet. Because it looked like mm. it could have been our cattle. A couple of those cows. Like, mm. You know, ours and I thought... Oh, <laughs> and uh, a Chino. Chino. Uh, yeah, Chino. Yeah, right. Um, And I was going to take them up to Chancellor and then it bloody rained. Oh, true. and he was going to camp up there and then I felt sorry for him so he was going to put his tent so I said no just camp on the floor yes. in there yeah good yes. as go he's he <laughs> think got a push bike yeah, yeah. he's, a, he's oh. towing a surfboard and a bloody little trailer and oh no that's <laughs> It, element. Oh, no element I know Holy no. hell! He <laughs> a little surfboard, a little trailer yeah yeah, <gasps> yeah So yes. we saw yeah. you having yeah. a pedal what's a pedal? Oh. <laughs> a wee um, well this you. is the car Ian this is the most close we y esto es Nueva Zelanda. Hemos estado con... Los chicos que nos hemos encontrado antes es la gente que cuida una de las granjas de Ian. Ian tiene no sé cuántas mil granjas por aquí. Es el tío que más propiedades tiene de Nueva Zelanda. Y yo pues le he conocido por, la, por, por el campo. Y entonces me ha traído esta taberna ahora esta noche duerme en una de sus casas. Este es en Sulfean, ¿no? ¿Dónde es esto? Where is this? Sorry, where is this? Yeah. En la costa este de Nueva Zelanda. 1938 yeah. Dodge and we were going, um, looking for Raglan. Because the, there was no roads and it was just a farm track. Sixty-eight, sixty-seven, sixty-eight. This is my house tonight. Ian su casa I'm just talking to the camera, explaining what's going to happen. I have gone Ian, and he left me his house in 1900, and I'm here to sleep. Alone. En esta casa que está medio abandonada, y aquí tampoco hay señal, no hay señal de teléfono. Si pasa algo, ¿a dónde voy? A dormir. Y ya está, mañana será un nuevo día. Me he despertado en la casa de 1900, en la casa de Ian. Esta noche, a pesar de que ha habido ruidos de todo tipo, he sobrevivido a la experiencia. Lo que pasa es que los possums siempre hacen cosas raras por la noche. Si esta fuese mi casa... Moraría. Y esta es mi casa de hoy. Carrito. Mira que guay mi casa. Con su parra. Esto es un clásico en Nueva Zelanda. El tema de los sofás, si son de coche, más aún en la terraza. La casa de los fantasmas, aquí es donde he dormido. Este, el que le cuida la granja a Ian. but never maybe see. What do you reckon? <laughs> What do you reckon? Crazy, crazy. And that was a great preoncellation. Preonclamation, <coughs> <Great bianca> <coughs> yeah. Pronunciation. Yeah. Yeah. Oh. Pronunciation. Pro pronunciation. Pro Pro <laughs> Javier, hoy es un día muy importante, mira lo que sé hacer Lo que tú siempre haces cuando montamos el bici que nunca nos ha sentido a ninguno, apretar el casco y caer un chorro de sudor Ahí voy a y la ola a la izquierda escondida está detrás de esas montañas. 8 y media de la mañana y de camino al ferry para cruzar a Hipara. Mirad las dunas, que guay. Entonces toda esta zona es muy antigua, es de lo más antiguo de Nueva Zelanda. Eh, el 80% de la población de esta zona es Maorí. Este es el ferry en que voy a cruzar. Con mi vehículo especial. ¿Can i el Imaginaos aquí cuando llegaron los europeos con los barcos. Estaban aquí los maoríes viviendo en estas tierras. Que esta zona es una de las primeras habitadas por la cultura maorí en Nueva Zelanda. El puerto de Joquianga, el norte de la isla norte. ¿Os acordáis cuando estaba en el sur de la isla sur? Acabo de mirar el mapa y son 70 kilómetros que me quedan todavía 70 kilómetros y son las 12 ya, voy a llegar a de noche para. Madre mía, hoy no llego. He preguntado del ferry que se caminara empinado y me han dicho que no era bastante plano. Ya, hoy tengo que llegar al otro lado de esa montaña. Al otro lado, me he equivocado. <ríe> Mirad lo que me queda. Todo esto son puertos de montaña que va! Menos mal que me he hecho tres bocatitas de tortilla con queso y cebolla para el camino. 5 ah, de la tarde y yo aquí pedaleando. ¿Tú a qué te, tú a qué te dedicas? Yo, no, yo a, a pedalear. Por las tardes qué hacer? No, pero es que pedaleo todo el día, o sea... No trabajo. No, pero No, es, es... Nueva no, Zelanda. Es que tiene como unas montañas. ¿Te gusta montar en bici? Sí, bueno. Ya no es que me guste, no es que ya lo tengo que hacer, ¿no? Pensar que ya has llegado, pero no has llegado nunca. La última cuesta de ¿no? Falta otra cuesta más. Estoy dando la vuelta a Nueva Zelanda en bici. Y me he quedado a 17 kilómetros de ajipara. Pero no he llegado donde quería llegar porque ya no puedo más. Así que duermo por aquí en el requino. Y nada. Las olas tendrán que esperar para mañana. Estoy en Shipwrecks Bay, que es donde se hundió el barco y esta es la playa donde se surfea Najipara Ando con mi novia por Skype Hola Pero mira, mira, mira mira el barco este Tener Nueva Zelanda es una pesadilla SHIMMY SHIMMY ON THE LEFT shimmy on the